Existe en este traje interno Viejo y moderno Así que puede ser Sí, que puede ser Sabemos bien Que estamos destinados A volver, a volver Y a soportar como un Este pario. No te dejes con. Está viviendo la vida por Dios, por mí. Si quieres sonreír hasta muy viejo, solo debes resistir, sin desistir. Salir por fin después de haber gritado tanto, tanto para decir: nosotros seguiremos este aguante. uno y somos